Leonicio Martínez sufrió descarga eléctrica y cayó del segundo nivel mientras laboraba, lamentable hecho registrado en Samana. Al ser cuestionado este martes, narra lo sucedido. Yo estaba armando los la, la, la, la hierros, la torre, como le dicen. Ajá. Y fui a, a poner un tubo al alambre para que eh, el alambre me jale por encima. un alambrado entonces? Ajá. ¿Qué, y qué me, hace usted se dedica? Yo me dedico a la construcción, a, a echar plato. Yo estaba con un equipo allá. de. de ¿Qué usted por... estaba haciendo cuando eso pasó entonces? Armando la torre. ¿La torre? Ajá. ¿La torre para, para, para pegar los bloques? Okay. No, no, la, la torre para subir la, la sí. mezcla, para echar el piso allá arriba. ¿Usted es banista? Eh? No, no. ¿Qué es usted? Constructor de, de, de echar plato okay, okay. de cáncer. ¿El no. encofrado? ¿Usted estaba haciendo como le llaman el encofrado? ¿no? Ajá, ¿Entonces sí. qué pasó? Me tiró el alambre para abajo. Wow. Sí. ¿Dónde ocurrió eso entonces? En Sánchez. ¿Usted perdió el conocimiento total? Y, mira, no. No lo pedí. Desde que el alambre me soltó, yo volví a mi normalidad. ¿De qué nivel, fue De segundo. ¿De segundo nivel? Ajá, de segundo piso. ¿Quién lo trajo entonces? ¿Quién lo socorrió inmediatamente? Los compañeros míos estaban ahí y el jefe mío fue y me buscó a Sánchez. a José Hernández. ¿Qué descarga? ¿Qué capacidad. ¿El alambre? Sí. De, ¿De lo que tiran más corriente? ¿De más fuerte Ajá, hay que de, de, de más puesta. ¿Usted está vivo de casualidad entonces a pa Para la me dejó yo wow. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.